mis sueños de amor, amor y para Kelly, Rigo y Messi, hay en el cielo Tus horas más lindas las paso contigo sí, no quiero ni pensar, si yo me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor, ya me acostumbraste ser como un niño, sí, no quiero ni pensar, si ya me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor, pídeme la luna y te la bajaré, pídeme la estrella y te miré, más nunca me diga no te quiero más, porque esa palabra me hace mucho mal, pídeme la vida y te demostraré cuánto es que te quise cuando llamaré amaré, fuiste y ha sido para mí, Esta noche Venerte conmigo amor No quiero ni pensar Si ya me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño sí. No quiero ni pensar Si ya me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la y Que no bajaré Pídeme una estrella ya miré Más nunca me digas No te quiero más Quise cuando te amaré. tú justicia ha sido para mí el amor. Regalos más lindo que me ha dado Dios. El tiempo contigo ha sido lo mejor del amor que yo he vivido. Téreme la luz y te la bajaré. Pídeme una estrella y ya miré, Más nunca me digan no que quiero más Porque esa palabra me hace mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré Cuántas que te quise cuando te amaré Tu hostia ha sido para mí el amor El regalo más lindo que ha dado Dios Y el camino de la invasión ¡Marata!